En Almacena JEP, encuentra todo para el asado de fin de año Del 28 al 31 de diciembre 20% de descuento en carne para asar Mazorca, pechuga de pollo, plátano y papas sin lavar Además, descuentos en refajos, bebidas, whisky y cerveza Almacena JEP, sus mejores compras